Muchísimas gracias. A propósito de designaciones y movimiento de algunas fichas en el Partido Revolucionario Moderno, San Francisco de Macorís no escapa de esto. Tenemos que a nivel nacional, entre ellas está Josefina Castaño, que pasa a la Superintendencia de Seguros. Me parece que voy a confirmar el dato. Y tenemos acá en San Francisco de Macorís que... El señor Olmedo Cava también pasa a un puesto, al INDRI, ¿verdad? Al INDRI, uh -huh. Instituto Nacional de eh, Recursos de... Hidráulicos. Nosotros eh, queremos plantear lo siguiente, la siguiente cuestión. ¿Qué pasa cuando un diputado o un legislador o una persona es electa por el voto popular, por la gente, por los ciudadanos que quieren que ese ciudadano sea el que los represente? Yo le pregunto a usted, amigo televidente, si usted votó en Santo Domingo en la circunscripción número 3 por Josefina Castaño, si usted votó por la provincia, en la provincia de Duarte por Olmedo Cava, ¿a quién se supone que debería de ser ese puesto? ¿Qué es lo que corresponde según el artículo que establece cómo debe de ser, específicamente el artículo 77 de nuestra Constitución? Se supone que el voto es representativo. Tu voto tiene el poder de la elección de quien te representará, en este caso, a nivel legislativo. Si usted votó por Olmedo Cava porque usted entiende que es la persona que la iba a representar, que lo iba a hacer bien, que usted crea que es una persona sería todas las condiciones o características que usted entienda, se tiende a dar. Es muy común esta práctica en los partidos políticos que eligen a una persona porque entiende que ese es el que le va a garantizar ese puesto en el Congreso, por ejemplo, que es el caso. Pero ya tienen detrás preparado o saben lo que van a hacer con ese ciudadano electo por la gente de su pueblo. ya saben que le tienen pendiente o preparada una función posiblemente de alto nivel o un puesto donde pueda tener eh, mejores beneficios, acuerdos políticos por las diferentes situaciones en que se dan esa movilidad de funcionarios o de ciudadanos que han sido elegidos por el pueblo. Se supone que si mi voto es el que elige a una persona para que me represente, quien debe de tener el poder no es el partido, en este caso el PRM, de decir, no, yo voy a poner a Juan Pérez, porque Juan Pérez, eh, tengo un compromiso con él, Juan Pérez eh, aportó tanto para la campaña, Juan Pérez hizo un trabajo político. No, no. El voto es representativo. Lo más correcto es que se ponga en ese puesto la segunda persona más votada de este partido. Ponemos la imagen de nuevo de Olmedo Cava. El candidato electo, el señor Olmedo Cava, de la provincia de Duarte, por la provincia de Duarte, ha sido designado en el INDRI. Nuestra pregunta es, ¿quién los representará? Se supone... ¿Quién los sustituirá? ¿Qué? ¿Quién los sustituirá? Se supone que debe de ser la persona más votada, que me parece que fue Dorina, en el sí. caso del PRM, después <coughs> de él. Si sí, estamos hablando de que el poder lo tiene el pueblo a través <coughs> del voto, no un partido político. Ahí, lo van a, ahí van a poner a un señor Jackson, ¿qué se llama? Jason. Eso, es lo, Eso es lo que se menciona, pero él no, no fue candidato, no sé es Jason. No, no sé es. Eh, él es representante de la juventud, juventud del PRM. Pero el o sea, PRM debe de tener un poquito de cuidado estamos políticamente. Estamos hablando de la nueva política. Que Jason se proyecte a su tiempo, pero eh, tan reciente, eh, superar a todos los que fueron candidatos, pero Tú Frank, tienes razón, estoy contigo. Y, y más allá de que él se proyecte, de que sea joven eso es otra en el mundo cosa. político, eso es otra cosa. Estamos hablando de representatividad y podríamos decir de hasta inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque yo no he votado, y no voy a mencionar nombres de que sea Jason, de que sea Juan, de que sea Pérez. Yo he votado por la persona que yo quiero que esté ahí. Para que legisle por mí. O, o no, no tú, para Carolina, corregirte, la mayoría votó. O la mayoría, sí. Para, que no sí, para, es, para ganar que tienes una La mayoría, mayoría sí. y de particular, y de la, de, como de cada la ciudadano mitad. que dice sí. yo quiero que sea fulano, pero la mayoría en conjunto, la sociedad. Que este señor tuvo una cantidad de votos importantes que le permitió ser el legislador a nivel de diputación para San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte. El PRM... Si ciertamente está hablando y está proyectando de trabajar para un cambio político, para la nueva política, para hacer las cosas diferentes, no debe de imponer a unas personas que ellos digan. Someten a la terna, someten a votación a tres, eh, tres PRMistas, por poner un Pero nombre. se sabe cuál es. Se sabe cuál es. Se sabe cuál es. Es algo como descarado, como ridículo. Y perdónenme Ay, el término. Sencillamente... En estos casos, como el de San Francisco de Macorís, que tenemos entendido que fue Dorina la más votada, la que la gente entendía después de Olmedo que podía representarlos, pues a ella es la que le corresponde. Si sí, ciertamente estamos hablando de la buena política y del cambio. Lo mismo con Josefina en el distrito. ¿Quién fue el más votado después de ella? Claudio Camaño, un joven brillante, con muchísimas condiciones, un activista político y social. Pero ¿qué va a pasar? ¿A quién le van a dar ese puesto? Yo le aseguro a ustedes... Yo le aseguro a ustedes que si ciertamente esto se eliminara de darle el poder al partido político de que elijan al que ellos quieran y no al que la ciudadanía quiera o desee. Este, este que está aquí ese... es Claudio Camaño, que debería de ser, si estamos hablando de lo correcto, de la nueva política, del cambio, a quien le corresponde esa curul en el distrito, en la circunscripción número 13, es a Claudio Camaño porque fue el segundo más votado. Es lo mismo que tenemos acá en la muchacho provincia. Él es Ay, un muchacho no. con muchas condiciones, no. él tiene condiciones. Pero lo que estamos mal. hablando... Eh, mira, no, no, es. que, no quiero ir claro a, lo, que a la más persona, más persona más directamente más como Francis, más Francis más planteaba más en el caso de Jason acá, que es que él se menciona. No es esto lo que quiero plantear. Es el voto del ciudadano, es la elección popular, es el poder que tenemos nosotros los ciudadanos de elegir a quienes nos representan y que no debe de ser elección de un partido político porque a ellos le conviene poner a quien aportó para su campaña, a quien eh, tienen ese compromiso ciudadano porque le llevó tantos jóvenes o porque le, le, le afilió a tantos, eh, a una cantidad de gente a su partido. No se trata de eso, se trata de representatividad y eso es hay que acabarlo aquí que ponen a una persona que le va a garantizar ese puesto, como tú decías, Amado, en el caso de la alcaldía, que el único que podía garantizarle al PRM era Siquio, aún tal vez sin él contar con las condiciones físicas de salud, de energía, de edad, de todo lo que podamos decir. Ah, no, porque Siquio le garantizaba que, eh, que ganara el PRM. Vamos a ponerlo ahí, pero a los dos años lo cambiamos. Eso no puede ser así. Se supone entonces que planteando estas cuestiones de que el partido tiene el poder de cambiar y mover las fichas, el voto de cada uno de nosotros no vale. O sea, tu voto no vale porque el PRM puede decirle a Olmedo Cava, a Josefina, que no, yo te tengo un puesto donde tú tienes eh, muchas mejores condiciones, tienes mejor posición y podrás manejar eh, recursos, podrás manejar personal, podrás manejar empleos. ...vete como legislador... ...ponte como... Eh, eh, ...se candidato como alcalde... ...que después te movemos... ...pues entonces vamos a eliminar el proceso de votación... ...porque el partido tiene el poder de movilizar esas fichas... ...que tú votaste como ciudadano... ...se dice que en el momento en que el pueblo tiene poder... ...en donde las masas tienen el poder de decidir quiénes los representarán... ...es el día de las votaciones donde nosotros realizamos el sufragio, donde decimos a quién queremos que esté en cada uno de los eh, puestos públicos, Carolina, en lo que tiene que ver con las legislaciones presidenciales. De y cierto alcaldías. modo, se pudiera interpretar que se viola el derecho a elegir, porque el pueblo eligió a Olmedo Cava eh, como uno de sus legisladores y entonces, eh, una vez cambiado y colocado a otro, que el pueblo no lo eligió, entonces se pudiera interpretar de que se está violando ese derecho. Eh, fundamental. Por lo, de, ¿por de ya, ya el derecho pasó, lo que se está, que se está violentando es el dictado del de soberano. Por pero eso al final soberano es decidió, básicamente Pero no derecho eso. de elegir porque el soberano eligió. Ajá, pero, pero eligió, su pero le quitara lo que eligió. su mandato El que poder fue, se le es quitado. Sí, o sea, Exacto. su mandato que fue Carolina será la diputada, ese es lo que se está violentando. Entonces, ante esto, no es posible no es posible, hay que eliminar eso, pero los legisladores van a hacer que se cambie esto en la constitución donde están los diferentes párrafos que establecen cómo deben de ser estas ternas. No lo van a hacer porque ellos quieren seguir manejando eso que no a mí me conviene que Olmedo Cava sea el candidato porque ese es el que me va a garantizar ganar como partido. Luego lo muevo. Ese muchacho Camaño se presentó por una coalición con el PRM o, o, o como, miembro del PRM, porque como es miembro del PRM. No recuerdo, pero si sí va debe con ser, el PRM, sí si va aliado. No recuerdo. No no, no no debe ser. Pero sí está ahí que sería por el PRM el segundo más votado yo, yo, luego de José Yo no creo que lo pongan, porque ya el, PR, el PRM tiene la posibilidad es de plantear no. su terna. Si lo ponen pueden correr el riesgo de perder un, un diputado en el Congreso que no le conviene a, a ningún partido al contrario. Y, y, más, y no lo van a hacer porque ellos eligen a quienes le conviene, mueven las fichas a su conveniencia, no a la representatividad. Mi comentario va directamente al poder del soberano, que es el pueblo, que se le es quitado cuando elige a un candidato y es movido por eh, amarres o acuerdos internos de los partidos que ya previamente saben que posiblemente Olmedo Cava iba a tener un puesto en un ministerio importante así no, y nosotros debemos de abogar para que esta práctica se elimine tengo una denuncia acá eh, o, o algo que quiero comentar luego de la llamadita para cerrar bueno, adelante, buenos días Buen sí, día. buenos días, cómo están ustedes, saludos, bendiciones para todos muy bien, muy gracias, bien. adelante el motivo de, de mi llamada es algo que es inquietante para la República Dominicana. Sucede que el municipio de Castillo, serie 59, está está muy fuerte con el COVID-19 y veo que ninguna de las autoridades están haciendo algo a favor del municipio de Castillo. Está muriendo mucha gente del COVID-19 en el municipio de Castillo. Como si el municipio no le importara a nadie y a ninguna de las autoridades, tanto de la provincia de Duarte como del mismo municipio. Todo el mundo está al grito, por favor, el municipio de Castillo necesita ser intervenido. Muchas personas están muriendo de COVID-19. Por favor, necesito que se hable eso en el programa sí. bueno, del municipio bien, de Castillo. Bien. Por favor, muchas bueno, gracias. ¿Quién es el encargado de, de Regional eh? de Salud ahora? Eh? Doctor Rodríguez. No, no, entiendo que él sigue como regidor. No, ese es lo tengo la información de que va a renunciar o renunció bueno, para ir a. Todavía no se ha producido, bueno, o sea, eso quiere decir que todavía sigue... ¿Quiénes están al frente de Bueno, eh, era, eh, la, nuestra la... amiga. Vargas, Vargas. La Yelina, Vargas no la han cambiado miguelina ¿todos? no miguelina debe estar ahí y debe estar la, la militar la, eh, es Valery, Valery. Valery. ella tiene tienen unos ella nombres tiene y que, ella tienen que mantenerse hasta tanto de cine ahora. sí porque como el, el incumbente fue ayer sí, sí. se va a, el, no. Me imagino que eso ya sí, tiene no. un de... Concluyo ya muchachos diciendo que la representatividad y el poder lo tiene el pueblo, no un partido político. Y debemos erradicar esta práctica que tienen los partidos de ellos, poner candidatos porque le garantiza un triunfo, pero sabiendo ya detrás de cortinas que no irán a representar al pueblo. Los legisladores, y ciertamente tienen interés de hacer un trabajo y una nueva manera de hacer política deberán de erradicar este relajo que vemos cada proceso en cada proceso electoral. Por último, me pregunta alguien por acá, a propósito tú sabes, Yerjan eh, porque no tengo el dato eh, el, el puesto que ocupaba en Senasa, ¿ya tienen a una persona puesto? Yo sí, lo sí, eh, lo, eh, no tengo el nombre eh, específico ahora mismo, pero lo puedo conseguir, pero ya hay una persona que va para Senasa. ¿Que va okay. o eh, que ya fue designada? Eh, bueno, y es que hasta ahora Porque, yo no te puedo decir de designación hasta que no salgan los decretos, pero okay. ya sabemos. Porque de... me informan como que está vacante y no. hay que destacar que la, la labor y el trabajo que hizo eh, Fran Tejada y eh, es de merecido sí, de reconocimiento. No porque seamos compañeros, sino porque es una persona conocedora del tema, honesta, seria y que trabajó ampliamente eh, por esta institución. Y de igual modo nos gustaría que quien llegue a esa institución a, a nivel provincial y acá en San Francisco como cabecera, pues que haga una labor como la hizo nuestro compañero sí, sí. Fran y... Y que conozca del tema de la ese, seguridad social, que es importantísimo. Ese maldito teórico el diablo es bueno. Sí, es sí. Bueno. A propósito, muchachos. Pero Lorenzo... Este me, no me nariz, me llamado. Diablo, Lorenzo es una persona irrespetuosa. Él no pierde tiempo para eh, eh, llamar a, y, y ofender. Querer, porque no lo logra. Ya. Terrible. Vamos a ver la llamada. No, Lorenzo es eh, no, atrevido. Buenos York. días. Sí. Adelante. Cuidado, señor. Sí, yo quería comentar algo. Adelante. Buen día. Aló. Mm -hmm. Yo quería decir, me pasó la larga, pero también. Lo escuchamos. Decir, que, esto es de, de su nación, que hicieron de nuevo, y compañía están hablando de eso. eso nunca ha pasado en el gobierno, pero ahora en prm no sé, porque comenzando, han comenzado atacarlo pero en PLD, y si deciso, y nadie le decía nada bien, Ahora comenzando con el pereño, lo estás atacando, mucho, no Lo está atacando El que? Coge ahí Carolina a criticando ¿sabes? No es está, crítica está, Ahí te acaban de llamar No podemos de justificar Una el... cosa con otra Porque el PLD hiciera esto No, no queremos decir que, claro, que, que no podemos aceptarlo ahora Tenemos que cambiar Tenemos que ha sido... erradicar esto Entonces usted entiende Que está correcto Es la pregunta Tú sabes que esa ha sido ahora La, la, la voz cantante de, de un grupo de gente no, que, que cuando se, se hacen críticas Por ejemplo A las nuevas autoridades Entonces dicen Ah pero el PLD lo hizo y ustedes se quedaron callados. Es que tú no puedes Yo pagar. lo recibo. Qué alto, vaina, ¿eh? Mira, yo lo recibo como que debemos sí. cuidar eso, que inicie yeah. y lo haga bien. Es decir, tenemos que cuidar los detalles que pueden trastornar un inicio del cambio. Se supone que hemos criticado por años que las ternas intencionadas se utilizan para eso, incluso ha habido negociaciones De legisladores comprados sí, eso es. Y lo que uno va a pensar Y el mismo Jackson tiene que, que, que pensar Bien. Se va a pensar que tú diste un dinero El mismo Olmedo tiene que pensar bueno. Que tú diste, recibiste Bien